Hola, buenas tardes a todas y todos, eh, estamos dando inicio a este evento celebrativo y con, con colaboradores de las Américas, eh, para iniciar la sesión estaremos haciendo un ri breve ritual inicial, eh, así que... First of all, So let us all come together and start in a good way. So our words will be carried like on the wind, like right? Mindahi said, that uh, our words will be, <coughs> be swooped up by the wind and be taken to the four wings to all the people, because people's heart. So with that, let us pray. Oye, se ve que el hombre en un hombre que se uchakchi en de hombre que se ha convertido que na que Sólo hay que unirse hoy y checar qué vas yo le omitiría aquí. Es un hoy y ah, heche tuelo, me da curios. Hoy en día los momentos son un poco oscuros en el planeta con la humanidad y quiero dedicar una música de la selva. Que dice que a pesar de la oscuridad podemos ser como luz. Y también en esta música le sentaría la palabra de ya la la Muchísimas gracias, eh, ahora para introducirles un poco más de este evento, este evento tiene el propósito de crear puentes de diálogo entre Europa y Américas. Eh, es una oportunidad también para que podamos expresar nuestras perspectivas en español, abriendo espacio para esta conversación y para que podamos colocar nuestras perspectivas en nuestra propia lengua. Eh, nuestra región es muy particular, donde grandes crímenes de ecocidio ocurren cotidianamente, y por otro lado es la región donde tenemos muchos eh, defensores ambientales siendo perseguidos, siendo asesinados. Entonces eh, ahí muestra también la importancia de tener esas perspectivas, de tener esas voces y esa construcción de esta ley contra esos crímenes de, de ecocidio. Eh, mi nombre es Pedro Cunha, soy desde Brasil. Eh, soy, soy cofundador de la CEMOS, que significa Latin American and the Caribbean Engagement Mechanism. Es un mecanismo de involucramiento para la sociedad civil de América Latina y el Caribe en tomas de decisiones. Y soy también eh, miembro de Extinction Rebellion Latin America. Eh, para in introducirles ahora nuestra primera eh, ponente, eh, que será Patricia Gualinga, líder del pueblo de la localidad de Sarayaco, de la región amazónica del Perú. Este año va a recibir el premio Olof Palm en mérito a su valiente liderazgo en defensa de los derechos indígenas y de la naturaleza, en especial por la supervivencia de la selva amazónica y la defensa de la selva viviente, como ser vivo sujeto de derechos. Muchas gracias eh, por la introducción. Eh, soy de Ecuador. Sí. Eh, eh, soy vecina del Perú. No, no, no, no. no se preocupe, eh, somos vecinos y tenemos los mismos problemas, los pueblos indígenas, los defensores, tenemos los mismos problemas en todo lado, que invaden nuestros territorios, que vienen asesinando, que militarizan, que mandan a la policía y a la fuerza sacan petróleo, minería, dañan el medio ambiente, eso es una historia que lo vivimos todo el tiempo. Puede ser en Amazonía, que es muy fuerte, como puede ser en otras partes del mundo. Y creo que es importante que se promueva la ley del ecocidio, porque si pensamos con la dimensión que generan destrucción, esta ley tiene que ingresar, tiene que hacerse. ¿Por qué? Tú decías que se está uniendo puentes, y yo le digo que sí. Pero que lo que no se han dado cuenta es que estamos unidos por hilos invisibles de todas partes, ecosistemas con ecosistemas, esos hilos invisibles que han permitido mantener el equilibrio del planeta Tierra, que han mantenido que la gente pueda tener salud, bienestar, felicidad. Esos hilos que están siendo cortados y que están siendo destruidos y que están generando un desequilibrio global. Tiene que plantearse el ecocidio, porque mucho más allá de nuestras vidas y mucho más allá del, de lo que vemos de la naturaleza, no están hablando de seres protectores de, que regeneran los ecosistemas. Su sola destrucción es más que un ecocidio. Su sola destrucción es la destrucción del inicio de la vida misma. Y eso nuestros yachas lo saben. Mi papá, que falleció hace tres meses, lo sabe. Patricio lo sabe, mindaje lo sabe, las personas espirituales que están en el mundo lo saben. No lo han pedido, podido expresar fácilmente porque es sagrado, porque tenían miedo de que profanen ese sentimiento tan profundo y ese conocimiento profundo de los pueblos indígenas. No lo han hecho, pero es tiempo de llegar al corazón de la gente, de que reflexionen. La ciencia no lo ha explicado todavía. Todavía están en de que los árboles sienten, de que las nubes vuelan, de que hay eh, muchas cosas. No lo han logrado explicar y por eso el mundo no lo ha logrado entender todavía. Estamos a tiempo, estamos a tiempo de promover. Por eso para mí el ecocidio tiene un sentido especial. No solo destruyen los derechos de los pueblos indígenas, no solo destruyen la naturaleza que vemos, destruyen aquella función especial de seres que... Pueden morir, a ellos no, les, a ellos no están a, a, para hacer, receptar contaminación, para ver todo. Ellos están ahí para tener ese espacio viviente y por eso Sarayaco ha llamado selva viviente. Porque mucho más allá de nosotros hay otros seres regeneradores que sanan el planeta. Y se, si nosotros destruimos eso, se seca el planeta, pues se produce inundación, se produce un desequilibrio global. Ese es el sentido más profundo por qué tiene que aprobarse el ecosistema. Esos ecosistemas que están en la Amazonía, que pueden estar en Borneos, que pueden estar en el Ártico y que estaban conectados, han estado siendo interrumpidos y eso ha generado un caos climático, que ahora lo llaman crisis climática o cambio climático. Y realmente vamos hacia un, a pasos agigantados hacia una destrucción que el hombre mismo ha provocado con justificaciones económicas. ¿Qué importa la economía si vamos a destruir la vida? Hay que equilibrarlo. Con eso no digo que de la noche a la mañana empiecen a cambiar todo, pero sí tienen que empezar a cambiar la matriz energética. Tienen que empezar a cambiar muchas cosas, tanto a nivel personal como a nivel de colectivos, como a nivel de los gobiernos. Yo no tengo esperanza en los gobiernos. Muchos se dan las vueltas y para ellos todo es economía. Y las justificaciones económicas han hecho... Que haya tantas violaciones de los derechos. Yo confío en que la población pueda entender esto y empiece a presionar a ese cambio que tanto necesitamos, a ese cambio que el mundo necesita. Y que los jóvenes, como lo están haciendo ahora, que las mujeres, como lo están haciendo ahora, que la sociedad global empiece a presionar. Haya desinversión en combustibles fósiles, haya presión para políticas públicas adecuadas, haya muchas otras cosas que se pueda hacer. Sé que venimos nosotros también contaminando en el avión, pero es la única forma de poder expresar también nuestras ideas, nuestros puntos de vista. Y por eso para nosotros, como pueblos sarayaco y como pueblos indígenas, que se apruebe la ley de concilio es fundamental. Lo que tenemos miedo es que pase como nos han pasado, tanto en Ecuador como en Bolivia o en otros lados, donde se aprueban los derechos de la naturaleza, donde se aprueban los derechos de la madre tierra, pero no lo respetan, no lo aplican y siguen con la misma eh, por, con la misma forma de basar economía en combustibles fósiles, un modelo obsoleto que nos ha llevado a este punto de no retorno casi. Muchísimas gracias. Eh, yo creo que fui la primera en hablar porque me dijeron que a mí mismo me vienen a ver. Pero para mí es interesante poder compartir. Gracias. Muchas gracias, señora. Gracias. Eh, nuestro siguiente ponente será Gert Peter Bruch, eh, fundador de Planete Amazon y miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza de los Guardianes de la Madre Tierra. Nos estará compartiendo un poco más sobre eh, la protección de la Amazonía a través de alianzas. obrigado Un placer para mí estar aquí en la e y perto de eh, meu grande amigo Mindai Bastida, que faz parte da nossa aliança. Eu vou falar um pouquinho sobre a aliança dos Guardianes da Madre Naturaleza, que é um movimento que vem de um sonho do, do grande Cacique Raoni, do povo Kayapó, no Brasil, do Mato Grosso, da região do Xingu, que é um grande líder que até agora está lutando para todos os povos indígenas do mundo inteiro e também os, os povos não indígenas. Então, um grande é, inspirador uh, da luta pelo, pela proteção das florestas e, e dos povos indígenas. E essa aliança foi lançada é, com aí no, no momento da COP21, Cúpula do Clima, em 2015, aonde fizemos essa primeira carta Em, foi um, realmente um, uma coisa grande que um pouco tempo conseguimos fazer esse, esse primeiro apelo e dois anos depois fizemos um grande encontro em Brasília 2017 é, um, uma chamada do, do Cassicarni também é, a grande assembleia da Aliança e nós conseguimos fazer um, uma declaração né que existe na no internet, ou nesse documento, é uma, um texto, uma declaração muito importante, que tem a espiritualidade, a visão é, dos povos indígenas, e que dá, dá uma, algumas propostas para mudar tudo. Né? Tem um pensamento para o desenvol desenvolvimento. Então, estou aqui hoje também para apresentar uma mensagem do Kassi Khaouni. que Kassi uh, quer viajar de novo na Europa no mês de, de setembro, outubro hum. que vem, para mais uma vez, no momento das eleições uh, brasileiras, falar da impotência uh, de, de, de marcar todas as terras indígenas do Brasil. Porque você, todo mundo sabe que no governo brasileiro atual de Bolsonaro, Não é uma preocupação é, essa, essa demanda dos povos indígenas. Não é uma demanda, na verdade, é um direito constitucional que está dentro da Constituição brasileira, mas que até agora, em 2022, não foi cumprido todas a demarcação das terras indígenas. Então, nós encontramos poucos dias atrás o candidato Lula, que quer ser presidente de novo, também Ele fez algum, muitos compromissos para, no, ca, no caso que ele vai ser presidente de novo, prometeu que ele vai demarcar todas as terras indígenas muito logo, que vai ser uma prioridade para ele, vamos ver. Mas, desde já, eu quero lembrar que o Cacique Raoni já é, está apoiando a luta pelo pelo reconhecimento do crime do ecocídio já há muitos anos. É, Então, de novo, ele quer passar uma mensagem sobre a necessidade absoluta também de reconhecer o ecocídio como crime internacional. Então, a, a, a palavra dele é muito importante sobre esse assunto. Vamos passar o, a mensagem agora? Não? Não. Depois. Depois. Depois. Depois, ok. Tudo bem. Então, quero fechar a minha palavra. E e realmente dizer mais uma vez que estou muito feliz de estar de novo com Mindai aqui, falando da aliança, do nosso grande trabalho. E essa aliança é uma aliança entre indígenas e não indígenas, para que o mundo inteiro pode ser reindígena de novo. Tá. Obrigado a você. Muito obrigado. Nossa seguinte ponente será Maite Monpo, eh, directora de Stop Ecocidio España y coordinadora para América Latina, estará compartiendo un poco más sobre la ley del ecocidio y repercusión en la protección de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos originarios. Pues a mí me gustaría comenzar con una anécdota que tuvo Polly Higgins, la abogada eh, pionera que eh, cofundó la campaña Ecocidio. Polly Higgins una vez se encontró con el director del Banco de Inglaterra y entonces le dijo, ¿cómo es posible que se siga financiando la destrucción de la vida en el planeta? Y la respuesta del director del Banco de Inglaterra fue muy sencilla, porque no es ilegal, porque no hay ninguna ley que prohíba causar daño grave a la naturaleza. Eh, voy a volver atrás en el tiempo. Hace unos 500 años aproximadamente eh, los europeos comenzaron a eh, viajar en barco por el planeta para conocer nuevos territorios. Se expandieron por todo el planeta, empezaron en un, un continente, una tierra que descubrieron ellos, que se llamó luego Américas, pero eh, siguieron navegando por África, Asia, Oceanía y con ello eh, lo que hicieron fue eh, invadir estos territorios, eh, eh, imponer su cultura, imponer sus creencias religiosas y también su forma de establecer la sociedad el tiempo fue pasando y cuando tuvo lugar la revolución industrial en Europa esta forma de actuar para producir beneficio económico fue respaldado por las leyes que entonces se crearon y puesto que los europeos estaban ya en todo el planeta pues estas leyes fueron las que se aplicaron también en, otro, en, en todo el planeta esta forma de actuar en la que lo más importante es obtener beneficio económico, extraer eh, también eh, lo que llamaron recursos eh, a la naturaleza y basándose también en esta estructura social eh, que viene de la vieja Europa en la que se hubo una separación total entre lo que es el ser humano y lo que es la naturaleza entre lo que es el ser humano y el resto de los seres vivos incluyendo la, los eh, animales como si los seres humanos eh, estuviéramos aparte formáramos una, una, un grupo diferente del resto de la cadena de la vida y esto fue como lo que exportamos a todo, a todo el planeta, esta forma de ver eh, nuestras sociedades, esta forma de relacionarnos con el resto de la vida en el, en el planeta. Eh, Hace justo ahora 50 años tuvo lugar en esta misma ciudad, Estocolmo, una cumbre en la que por primera vez gobernantes de todo el planeta se reunían para hablar de qué es lo que estaba pasando con el medio ambiente porque estaba, se vio que estábamos poniendo en peligro el desarrollo de la vida tal y como la conocemos y que era importante actuar. Eh, se reunieron los gobernantes y entonces el entonces primer ministro sueco Olof Palme eh, habló de ecocidio. Por primera vez se utilizó esta palabra en un foro internacional. Lo hizo para referirse a lo que había ocurrido en las selvas de Vietnam eh, cuando el ejército de Estados Unidos virtió... Miles de toneladas de agente naranja sobre las selvas y las consecuencias de este acto todavía se ven en nuestros días. Están naciendo niños deformes todavía en Vietnam, cosa de la que no se habla, aparte de la destrucción de toda la vida en las selvas de Vietnam. Entonces, Olof Palme habló de cocidio para referirse a este daño grave a la naturaleza y que había que tomar cartas en el asunto. Pero fue pasando el tiempo, hubo dos cumbres más sobre la, de la tierra, no la cumbre de río, la llamada la cumbre de la tierra de Río 92, entonces se celebró otra cumbre eh, 20 años después, eh, Río más 20. En, eh, en la década de los 90 se vio que era necesario crear un tribunal, eh, proceso, para juzgar los peores crímenes que se pueden cometer, es decir, eh, para que recogiera los que se llamaron los crímenes contra la paz y la seguridad mundiales. Eh, lo, la prioridad era eh, los eh, crímenes más conocidos que son el genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de ecocidio de, de también figuraba entre estos posibles candidatos a entrar bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional pero por presiones de potencias eh, de ciertas potencias pues el ecocidio desapareció del borrador final del estatuto de Roma que es el documento que rige la Corte Penal Internacional y ahí se quedó, lo metieron dentro de un cajón y volvieron a echar llave eh, en este cajón está que la abogada Polly Higgins eh, decidió investigar qué había pasado con respecto a la creación de leyes para proteger a la naturaleza y para prevenir el ecocidio y comenzó a, a hablar de, del ecocidio. La palabra ecocidio es muy significativa, viene de oikos que significa en griego casa y de cidre, el, el, una terminación latina que significa matar, es decir eh, matar nuestra casa, es lo que estamos haciendo los seres humanos con esta forma de actuar, en la, eh, actuar de destruir las bases de, de la vida por eh, conseguir beneficio económico entonces eh, hemos llegado a este punto estamos ahora mismo en en Estocolmo más 50, ha habido muchas reuniones, está muy claro que tenemos que cambiar de paradigma porque estamos sufriendo una gran crisis ecológica que afecta a todo el planeta. Entonces, para poder producirse este cambio de paradigma necesitamos dos cosas fundamentales. Una de ellas es cambiar la ley. Necesitamos una ley que proteja la Tierra y esta ley que proteja la Tierra eh, es la ley del ecocidio y necesitamos que el ecocidio esté considerado un gran crimen eh, contra la paz que, eh, y contra la seguridad humana, que esté situado al mismo nivel jurídico y ético que los, con, junto con los grandes crímenes eh, que se puedan cometer. Eh, y porque de eso se trata, es que cuando estamos destruyendo las bases de la vida, esto afecta a todo el planeta. Lo que ocurre en un punto del planeta afecta a todo el planeta porque es nuestra casa común. Compartimos todo, compartimos el aire, compartimos el agua, compartimos la tierra. Entonces, eh, primero necesitamos esta ley, pero no va a ser suficiente. También tenemos que cambiar nuestra actitud. La ley va a significar eh, el, el, marcar una barrera para cómo tenemos que eh, desarrollar nuestras actividades, reconducir las actividades humanas, reconducir nuestra relación con la naturaleza, pero no es suficiente. También tenemos que cambiar nuestras conciencias, porque si no cambiamos nuestra conciencia no, no, va no, no, no vamos a poder cambiar eh, la, la situación global y para cambiar las conciencias tenemos que escuchar aquella parte de la humanidad que se ha mantenido en relación con la naturaleza, que entiende que somos parte de la cadena de la vida, Esto es, es decir, los pueblos originarios. Desde Occidente necesitamos aprender de los pueblos originarios para volver a relacionarnos con la naturaleza. Es, no, no es algo que esté aparte de nosotros. Formamos parte de la cadena de la vida, tenemos de verdad que integrarnos con la cadena de la vida. Poner la vida en el centro y el beneficio económico apartarlo, porque con el beneficio económico, como dicen... Eh, eh, eh, nativos americanos, eh, no, no, no podemos, el dinero no se come, el dinero no se respira, no se bebe, el dinero no es nada, pero todo lo demás significa la vida. Por eso eh, es, eh, también necesitamos la ley del ecocidio para proteger a las personas que están defendiendo la vida del planeta, porque están en peligro, son la parte de la sociedad humana más amenazada del planeta, por eso también necesitamos eh, reconocer el ecocidio como un crimen internacional para proteger las fases de la vida, para proteger a los que están defendiendo las bases de la vida y para, para que se produzca este cambio de paradigma. Muchísimas gracias. Eh, paso la palabra a nuestro siguiente ponente, Minda y Bastida, Otomito Toltec de México director del Programa de Naciones Originales de la Fuente y consejero del Gran Consejo del Águia y el Cóndor, cuidador de la filosofía y las tradiciones de los pueblos otomí-toltecas y consultor de la UNESCO en temas de sitios sagrados y bioculturales y de otros programas de la ONU. Estará compartiendo un poco más sobre la custodia sagrada desde la sabiduría ancestral y el apoyo de la ley del, del ecocidio para proteger el presente y futuro de la vida en la tierra. Eh, mando un saludo a todos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén escuchando y sobre todo aquí a los presentes porque de verdad es que estar aquí es un privilegio porque estamos con conmemorando esos 50 años, pero nosotros llevamos más de 500 años de una conmemoración de esas invasiones que ocurrieron. Y el ecocidio no es una cosa nueva. Esto viene de hace por lo menos unos 13.000 años, cuando los primeros pueblos y culturas empezaron a desviarse de las reglas de la naturaleza, de la ley de la naturaleza, de los principios de origen, de las... Eh, de los mandatos de, de la ley de origen. Entonces, eh, hay una piedra muy famosa allí con los Hopi. En esa piedra, ustedes pueden ver cómo la humanidad veníamos caminando junto con las demás especies, junto a la madre tierra. Y hubo un momento de quiebre que unos se fueron, se apartaron, y en lugar de cuidar la tierra, empezaron a dominar. O sea, esto este no es nuevo, esto tiene miles de años. Y a partir de ese momento, empezó el problema, no tan solo del ecocidio, sino del etnocidio, del genocidio, el, el problema de, de querer dominar todo. Y, y se escribieron libros, incluso libros eh, que le llaman sagrados, en donde ponen al ser humano como el pico de la creación. Y esa es una gran mentira. O sea, vivimos en una mentira, porque nosotros somos una especie más, no somos el pico de la creación, y nos creemos que somos los, únic los únicos inteligentes, y no es así. Creo que nuestra inteligencia nos ha traicionado, porque se escriben leyes que no se cumplen, se escriben eh, ciencia que, que está también mal encaminada mucha ciencia, la ciencia no neutral, eh, de acuerdo a quien la pague, se, se elaboran cosas y esa ciencia es para dominar, sobre todo. La ciencia, eh, sobre todo, nos ha eh, dicho que, que, que hay que apartar los estudios, son, es una ciencia lineal, no es una ciencia que abar, abarcativa. Entonces, han habido algunos esfuerzos de hacer una ciencia interdisciplinaria, pero no suficiente. Ahora hay esfuerzos de hacer una ciencia transdisciplinaria que toma en consideración que el método científico no es la única manera de hacer, de, de hacer ciencia o de obtener conocimiento. Entonces, el ecocidio en verdad es un concepto griego, pero nosotros le llamamos madre tierra, la matanza de la madre tierra. Pero la madre tierra somos todos, o sea, nos están matando a las plantas, los animales, los minerales, los cristales, nos están matando los colores, nos están matando la diversidad biocultural. Y por lo tanto, el hecho de que la diversidad o la herencia biocultural estén en riesgo es por esa mala noción de que nosotros nos creemos los que tenemos que dominar todo y el sistema económico, el capitalismo y todas esas leyes como las bolas papales que dieron origen a la doctrina del descubrimiento, que en realidad es, una, es un código de dominio. Son invasiones, no, no, no fue que descubrieron. ¿Qué, qué, ¿Qué descubrieron? O sea, impusieron lo que venían haciendo en sus países para dominar a otros. Es decir, el colonialismo no tan solo es exterior, es interno también. O sea, nosotros y en Europa también viven ustedes colonizados, por esa mala idea, este pensamiento unidireccional, un pensamiento cartesiano, positivista, abarcador, dominante, que ha venido matando la vida. Por lo tanto, creo que estamos en un momento histórico clave, porque ahora no se trata solamente de los seres humanos. Este pensamiento antropocéntrico debe de cambiar. Es la madre tierra que va a empezar a hablar también. Y ya está hablando. Dentro de las profecías que nosotros tenemos, hablamos de una profecía de que se terminó una cuenta larga, pero viene 13 años para a ver si nos podemos reconectar con la vida. Es un proceso de limpia. Hasta 2026, que eso empezó en 2013, 2026 tenemos todo este, para ver si nosotros comenzamos a pensar quiénes somos, por qué estamos aquí en este mundo, cuál es nuestro, nuestro rol como seres humanos. A partir de 2026, pues este ser que le llamamos planeta, que es la madre tierra, pues es un ser inteligente también, es más inteligente que nosotros. Entonces creemos que ha llegado el momento de que tenemos que juntarnos con los demás, los que creemos en esto, y tenemos que decolonizar nuestras mentes. Tenemos que reconocernos nosotros mismos y recuperar, reindigenizarnos. Y en Europa tiene una oportunidad única para comenzar a reconocer uno de los últimos pueblos que quedan, que es el pueblo Sami. Y se tienen que impulsar políticas para defender la diversidad biocultural. Es fundamental también que se impulse este régimen internacional del ecocidio, pero no suficiente. Porque ya sabemos que se han escrito leyes y leyes y leyes. Lo importante es que se aplique porque tenemos muchas leyes pero no se aplican el régimen ambiental el régimen social el régimen económico como está escrito ahorita son muy permisivos para minar, para minar, para minar todo eso tiene que cambiar y le agradezco mucho al reloj que me ha dicho que ya es momento pero es el tiempo es ahora el tiempo es de trabajar juntos aquellos estados nacionales Aquellas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones internacionales, individuos, colectivos, comunidades, que estemos a favor de la vida, juntémonos, impulsemos esta política de cambiar juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, paso la palabra a nuestra siguiente ponente, Dalia Márquez, de Venezuela cofundadora de la CEMBUS, eh, miembro de Venezuela sin ecocidio y fundadora de Juventud Unida en Acción, abogada y defen defensora de los derechos humanos. Estará compartiendo un poco más sobre activismo para el medio ambiente desde la perspectiva de los jóvenes y la ley del ecocidio para construir el futuro. Muchísimas gracias, Pedro. Bien, antes de hablar del tema del activismo como tal, es importante mencionar por qué nosotros, como jóvenes, apoyamos esta iniciativa de reconocer el ecocidio como un crimen internacional específicamente en el Estatuto de Roma para que tenga jurisdicción y competencia la Corte Penal Internacional de sancionar este crimen como todos sabemos muchas legislaciones de distintos países del mundo cuentan con la tipificación de los daños ambientales como un delito no le llaman necesariamente cocidio, pero el daño ambiental sí es sancionado en gran parte de los países del mundo. Sin embargo, esas leyes, como lo han mencionado todos los que me precedieron en esta sesión, no se cumplen, no se aplican, porque no hay estado de derecho ambiental. Tenemos leyes, tenemos instituciones, pero no hay voluntad para aplicar las leyes existentes y que sean eficientes y eficaces. ¿Por qué no se aplican? Diversos factores. Uno, los países con menos recursos muchas veces no cuentan con los medios tecnológicos para probar quién es el culpable del daño ambiental, buscarlo y sancionarlo. Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados? Los más vulnerables, siempre. También, en algunos casos, los estados no tienen interés de perseguir el daño ambiental como un crimen, porque hay intereses económicos que chocan con esto. Ante esta situación es necesario buscar una alternativa que sea realmente eficiente. Por eso se acude entonces a esta propuesta, Corte Penal Internacional. ¿Qué diferencia la Corte Penal Internacional de otras instituciones? Primero, si queremos que se sancione el ecocidio, ¿para qué queremos que se sancione? Para que tengamos justicia ambiental. No podemos hablar de paz sostenible y de seguridad si no tenemos justicia ambiental. En el año 2012 hablábamos de no dejar a nadie atrás, pero estamos dejando a todos atrás cuando no garantizamos justicia ambiental. Por eso... En la Corte tiene un sistema que garantiza, primero, el reconocimiento de las víctimas, es fundamental. Las víctimas de cocidio siempre son dejadas de lado, nunca son reconocidas, no se sabe cuántos son, nadie se interesa por eso. Segundo, para compensar e indemnizar, y yo sé que esta palabra suena feo, no se puede compensar quitarle la vida a alguien, no se puede compensar quitar, destruir el hogar común de, lo, de, de toda la creación. Y cuando hablo de toda la creación, hablo del ecosistema como un todo, todas las especies. No podemos compensar eso. Pero al menos la Corte tiene este mecanismo de intentar hacer algo para remediar las cosas e intentar revertir el daño causado. Por eso es tan importante para nosotros que se incluya este crimen en el Estatuto de Roma, porque tenemos tres acciones que se pueden ejercer. Y además, es una estrategia para influenciar a quienes toman estas decisiones de realizar ciertas actividades pese al daño ambiental que traigan. En este momento simplemente saben que nadie los va a sancionar, o peor aún, se esconden detrás de nombres de grandes empresas. Y el verdadero culpable está allí escondido, bajo la persona de una empresa. Y dicen, es la empresa, es el Estado, es una persona la que toma la decisión. Si esa persona sabe que va a ser sancionada individualmente, va a ser más cuidadoso, va a buscar apoyo técnico. Gente que le diga, oye, no hagas eso, vas a tener una consecuencia, es un delito, te van a perseguir a ti, no a la empresa, no al Estado, a ti como individuo. Por eso es tan importante reconocer el ecocidio en el Estatuto de Roma. Estamos enfrentando, como dicen, una triple crisis planetaria. No hay justicia ambiental, tenemos Décadas. Tenemos 50 años hablando de hacer algo para revertir la pérdida de la biodiversidad, evitar el, daño clima, el cambio climático. Ya estamos enfrentando las consecuencias del cambio climático. Hasta el momento no hemos cambiado nada. Es fundamental que nosotros, en este proceso de impulsar el ecocidio como un crimen ante la Corte Penal Internacional, cambiemos también nuestros patrones de consumo porque nosotros también aportamos en gran medida a ese deterioro ambiental dependiendo de los patrones de consumo que seguimos. Entonces, el ecocidio no solamente afecta a presentes generaciones, sino que es un crimen intergeneracional. Va a afectar presentes y futuras. Y para eso traigo un ejemplo que es muy sonado, que es el de la catástrofe química de Bhopal. Un caso en el que aún las generaciones presentes después de casi 40 años viven y lidian con las consecuencias de ese daño. Y así se pueden mencionar miles de ejemplos alrededor del mundo. Como juventud sentimos que es un deber impulsar esta propuesta con nosotros, pero también con las futuras generaciones, que deberían tener el mismo derecho de nosotros de vivir en un ambiente sano, porque ese es un derecho humano. Si no tenemos un ambiente sano, no tenemos nada. Si no desarrollamos la conciencia, para entender que somos parte de un todo, un ecosistema perfectamente interconectado, simplemente no vamos a llegar muchos años más adelante. Entonces, habiendo dicho esto, desde las juventudes hemos hecho una diversidad de actividades para traer precisamente a esta conferencia, a esta reunión de Estocolmo 50, un conjunto de propuestas de las juventudes. Y dentro de esas propuestas está la solicitud específica de reconocer el ecocidio como un crimen internacional en el Estatuto de Roma. Lo que tengo que destacar de esta solicitud es que no es un requerimiento de uno o dos jóvenes, sino es un requerimiento que compone la voluntad de más de 500 jóvenes alrededor del mundo que han participado en estas consultas que se están haciendo desde el Juke Task Force de Estocolmo 50. Es momento de actuar. Por eso es tan importante que sigamos insistiendo y presionando a los tomadores de decisiones para que hagan de esto una realidad. Como lo decía Maite, sí es cierto que el ecocidio estaba incluido como uno de los crímenes que deberían haber estado en el Estatuto de Roma. En ese momento no se le daba tanta importancia a, a la naturaleza, al ambiente como un hogar común. Ahora sí, es momento de insistir y entender que luego inicia un proceso largo para impulsar la aplicación efectiva, pero una vez logremos el reconocimiento del ecocidio, creo que ya hemos hecho bastante para continuar ese largo camino que nos quedaría por delante. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, nuestra siguiente ponente será Fernanda Poblete, de Chile, fundadora y coordinadora de Chile Sin Ecocidio. Estará compartiendo un poco más sobre la formación de la red América Sin Ecocidio como grupo de apoyos a la idea de convertir el ecocidio en crimen internacional en los diferentes países de la América Latina. Gracias, Pedro. Eh, primero que nada, rescatar un poco todo lo que se ha dicho hoy día eh, de los hermanos y hermanas. Eh, Creo que es sumamente importante que pongamos al centro el Abya Yala, también dentro de la conversación del trabajo de Ecosidio en las Américas. Es importantísimo que escuchemos nuestros eh, antecesores y pueblos originarios para poder entender la cosmovisión y quizás rescatar la palabra profunda de la naturaleza que, como decía el compañero Mindaji, eh, se han creado... Eh, dentro de las constituciones el reconocimiento de la naturaleza pero no se llega a respetar eh, no es fiscalización tampoco de las inversiones eh, extranjeras entonces el trabajo de, de de la campaña del ecocidio ya sea hacia la campaña internacional de reconocimiento en el estatuto de roma pero también crear la ley de ecocidio local se hace muy difícil eh, América en ecocidio o stop ecocidio América básicamente trata de coordinar a todos los países en las Américas de norte a sur para poder trabajar poniendo al centro a los pueblos originarios y escuchar la palabra que quizás dentro de la, del lenguaje cosmovisión eh, originario no existe la palabra ecocidio pero sí existe como decía Mindaji mi y que el, el ecocidio existe desde siempre. Eh, y creo que de, le debemos cierto respeto a, a lo más profundo de nuestras raíces y decolonizar un poco también eh, el trabajo social, incluir a las, tra a, a las organizaciones sociales que han trabajado eh, en la batalla de la defensa de la naturaleza y de los territorios. Eh, entonces, claro, el trabajo local también, eh, eh, cada país tiene su formato, eh, sus leyes, sus gobiernos, cada cual más corrupto que el otro o más democrático o menos democrático y eso también lo hace muy diverso y tenemos que ser siempre muy, muy receptivos a, al, al, al, al ritmo de cada país, de cada proceso eh, puedo hablar del caso de Chile ha sido un, un momento histórico el poder reescribir la constitución chilena al cual se le propuso el ecocidio, el reconocimiento de, de, del, del derecho de la naturaleza y estamos muy felices de que se haya re, reconocido dentro de la constitución los derechos de la naturaleza y obviamente la discusión ahora es para cuándo se implementa la constitución que es lo que decía mi también de que es como palabra vacía ¿no? se queda ahí y queda ahí. y claro las empresas, las multinacionales y todo comen y comen porque somos un continente, y hablo del continente general, norte, centro y sur, muy rico en recursos. Y la gente de aquí, de este lado, digamos, de donde salen las empresas extractivas y que ven el potencial de, de, los, de la vía Yala, en el fondo, eh, también es, es, es netamente económica. ¿no? Y creo que... Se ha dicho y, y no quiero volver, no quiero repetir lo que se ha dicho aquí, pero creo que nos debemos cierto respeto y, y inclu, inclu, incluirnos y ser inclusivos en las luchas. Eh, la, la compañera Patricia, la hermana Patricia hablaba de que estamos todos interconectados, tanto la naturaleza, el ecosistema, los territorios, eh, con todo el planeta, y nos debemos cierto respeto y el ecocidio quizás es algo muy eh, muy técnico para muchos de los territorios y quizás eso también se hace muy lejano pero creo que es el primer alcance a, a la unificación de la lucha sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza eh, poder fiscalizar, poder tanto como en la Corte Penal Internacional pero también la idea es que se, se, se, se, se judialice se judi, el, el ecocidio en los territorios particularmente en cada país porque sabemos cómo funciona la Corte Penal Internacional, demora años. Entonces debemos, deb, nos debemos el reconocimiento de los pueblos originarios que nos han tratado, gritado, demostrado de cómo cuidar nuestra identidad natural y cosmo, cosmovisión, la cosmovisión indígena. ¿no? Y creo que los hemos, los hemos pisoteado, los hemos tapado y los hemos... Entonces yo los invito, en realidad, a, a que, como, des, como hemos dicho todos, a que trabajemos en conjunto y, y también les enseñemos también a, a, a, los, a los continentes más viejos, en ese sentido, de, de, de, del respeto que nos tenemos también entre los pueblos, porque una de las características de la Vía Yala es que todos los pueblos se reconocen como uno y, y eso es algo que... Perdón, micrófono... Eh, ...es algo que nos, nos debemos cierto, cierto orgullo... ...de que nosotros todavía estamos jóvenes... ...de poder reconocernos... ...como una unión de pueblos... Y, ...y creo que el ecocidio, claro... ...es algo foráneo... ...es algo que quizás... ...no, no, no, no, no resuena en ciertos territorios... ...pero creo que nos debemos autoeducación... Eh, ...llegar a los territorios... A, la, ...a lo más profundo que quizás... Aunque el ecocidio sea una palabra técnica, de repente los pueblos originarios tienen otras palabras para llamar ecocidio. Y debemos rescatar, invitar a los pueblos originarios a que ellos nos eduquen. Eh, entonces, el trabajo del, de, de América sin ecocidio, Stop Ecocidio América, es un trabajo mucho más profundo. ...de lo que se está haciendo en Europa... ...porque la relación entre los políticos y las empresas... ...es totalmente distinto a cómo funciona... En, ...en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica... ...donde las empresas suprimen... ...los gobiernos eh, ignoran... Eh. ...también podría rescatar también con lo que decías, lo que decías tú... De, ...de dejar el adultocentrismo... ...y escuchar a los jóvenes, son nuestro futuro... Ellos tienen muy claro lo que está pasando ahora y creo que le debemos cierto espacio, dar la plataforma a que ellos alcen su voz y eso, básicamente, creo que tomémonos de las manos y vayamos fuertemente al rescate y la protección de nuestros territorios. Muchísimas gracias. Eh... Traiendo un poco esa perspectiva de la interdependencia y conectar de la vida, yo comparto un poco mi perspectiva particular. Eh, para todos es muy fácil y comprensible ecocidio como crímenes contra ecosistemas, pero en Latinoamérica vivemos ecosistemas de crímenes. Los crímenes están conectados y cuando miramos un crimen ambiental, eso es normalmente la punta de un iceberg. Los crímenes se están relacionados a muchos otros crímenes, en especial en Latinoamérica, a la, a, al asesinato de defensores ambientales. Entonces, eh, para mí, en mi mirada, los que mueren por defender la vida no deberían llamarse muertos. Y tenemos muchas semillas de resistencia en América Latina eh, que, que se fueron y que se vienen, porque eso será un movimiento continuo. Y quisiera pedirles eh, un minuto de silencio por todos los que dedicaron sus vidas y desafortunadamente tuvieron sus vidas interrumpidas eh, por luchar por la madre tierra. Muchísimas gracias a todas y todos. Sí, gracias. Ahí cerramos. Sí, Perfecto. Paso la palabra uh, ahora para Rosa D'Arrigo de Brasil, doctora en Ecología y coordinadora de Educación en la Cuenca del Amazonas en el Centro Pulitzer, eh, de, de, investigadora de áreas protegidas. Estará nos hablando un poco más sobre... Eh, la protección de los bosques y la financiación de su destrucción. Hola, mi nombre es Rosa, yo soy investigadora de áreas protegidas y de desarrollo en la Amazonía. Y yo vivo en Manaus, que es el corazón de la Amazonía brasileña. Eh, muchas gracias por invitarme para este evento tan importante y en una fecha tan importante. 50 años desde Estocolmo, y desafortunadamente no tenemos mucho que conmemorar y bueno los resultados de los recientes relatores de la ONU y de, de las, de, del panel intergubernamental de cambio climático nos enseñan que estamos viviendo un momento muy duro muy difícil y si nos gustaría que las próximas generaciones tengan esperanza de, de, de estar en un ambiente saludable, tenemos que hacer cambios muy fuertes en nuestra sociedad lo más pronto posible. Y bueno, una, una de las cosas más importantes para mantener la esperanza es mantener los bosques. Y la Amazonía es un bosque muy importante para eso. Y desafortunadamente de también no hemos logrado reducir las tasas de deforestación en la Amazonía. ¿Y eso por qué? Porque las actividades económicas acá son muy baseadas en la producción de soya, la ganadería y la minería. Que son actividades muy relacionadas con la deforestación. Bueno. Estas actividades son muy fortalecidas por gobiernos, pero también son muy fortalecidas por bancos de inversiones nacionales e internacionales. Y aunque eh, bancos de inversiones in dicen que intentan reducir inversiones en actividades relacionadas con deforestación, lo que hicieron hasta hoy fueron acuerdos voluntarios. Y bueno. Y esos acuerdos con compañías o con, con gobiernos fueron, eh, son basados en, en, en, en promesas de que las empresas, las compañías que reciben eh, el dinero no van a estar relacionadas con deforestación, Pero eso no ha funcionado hasta hoy. Los resultados nos enseñan que no ha funcionado hasta hoy y no hay por qué pensar que va a funcionar en el futuro. Entonces, eh, algunos cambios hay que hacer eh, en, en, en, esas, en esas áreas. Primero, el gobierno, los gobiernos tienen que hacer, y que implementar y que seguir leyes más estrictas, eh, especialmente para las actividades relacionadas con la deforestación del bosque. Y también, bancos, inversiones, inversores, eh, tienen que cambiar la idea de desarrollo y tienen que empezar a invertir más en actividades que al revés de ganadería, soya, eh, minería, o sea, de las commodities, lo que los llamamos commodities, eh, los bancos de inversiones empiezan a invertir en actividades eh, que están más relacionadas con la preservación del bosque. Y muchas de estas actividades son protagonizadas por pueblos del bosque, los indígenas, eh, las personas que viven en unidades de conservación y, y, y que son personas que hacen actividades con potencial económico, pero que eh, mantienen el bosque eh, en pie. Y bueno, además de eso, es muy importante también eh, acciones internacionales. Y tal vez una, una, una, una acción muy importante es eh, la implementación del concepto de Ecosidio. Y junto con ese concepto, la implementación, la realización y la implementación de leyes internacionales, donde se puedan juzgar eh, las compañías, las personas responsables por por la deforestación de la Amazonía, de todos los bosques del mundo y de la Amazonía en especial. Y entonces, eh, que sea pronto, que, que, que sea pronto que ese concepto eh, sea generado, y sea implementado, porque el bosque no tiene mucho tiempo y ojalá que, que lo logremos. Muchas gracias y, y buen evento a todos. Eh, daremos la palabra ahora eh, para el jefe Jaoni, de, del pueblo Cayapó de Brasil, líder del pueblo Cayapó y líder ambientalista en la protección de la Amazonía, nominado al Premio Nobel de la Paz. Ahora, me <tose> ayudaré a proyecto. ya que ya me... a ver, hotel y ya me me yo me yo que yo que yo que yo que yo me voy a que me que me voy a que me que me voy me me y mamá, Paso la palabra a Marcelo Zaiduni, Taruca Larama, eh, Venado Azul Bolivia, médico tradicional Amahuata, eh, miembro del Gran Consejo del Condor y, y del Águila, miembro del Círculo de Abuelos y Abuelas del Planeta asesor de la Confederación Nacional de Médicos Tradicionales de Bolivia y actualmente director general de seguimiento a las políticas públicas y planificación de la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo asesor permanente del vicepresidente de Bolivia. Detengamos el reconcilio, salvemos a la madre tierra. Soy Marcelo Saiduni Salazar, Taruca alabama el Venado Azul, desde suyo Bolivia. Hace unos años, el famoso filósofo Enrique Dussel visitó Bolivia para hablarnos de la filosofía de la liberación y del problema de la modernidad. Me, que, me quedé escuchándole y me fascinó su gran precisión conceptual. Es el antropoceno el problema del aquí y del ahora. Pero la pregunta da vueltas. Es el cómo resolver el antropocentrismo. Ese día, durante la conferencia, Pedí la palabra y decidí entonces salir del anonimato y actuar. Le dije a Dussel: el problema radica en que el antropocentrismo patriarcal ha intentado humanizar a la naturaleza, deformarla a la imagen del hombre. La solución radica en volver a naturalizar al humano, retornar a la ley natural, recuperar el sentido ancestral de la coexistencia con la madre tierra y el convivir bien con los sistemas de vida, mediante la crianza de la vida en la comunidad de la vida. Dussel me dijo, estás en lo correcto, esa es la vía que debemos tomar. Me tomé muy en serio esta afirmación y he pasado de la reflexión a la acción crítica, del receptor al perceptor de la información, de víctima climática a activista climático, de cómplice del silencio a denunciante clamoroso. Debemos recordar que nuestros antepasados predijeron que en estos tiempos retornarían desde el sur vigorosos los guerreros del arco iris, enarborando la huipala, el símbolo de la diversidad en complementariedad. La segunda reflexión que deduje de mi breve conversación con Ducel se refiere a que el fin del antropoceno implica el final de la mal llamada modernidad. Requiere un vuelco, un cambio de paradigma, una modificación radical del modelo económico extractivista mundial y cambiar hacia una economía de la vida. Ese cambio que nosotros llamamos Pachacuti se inicia al interior de cada uno de nosotros. Debemos recuperar nuestra naturalidad, nuestra esencia existencial como hijos e hijas de la madre tierra. Para los saberes ancestrales, los humanos somos tierra húmeda, tierra que habla, tierra que camina y tierra que piensa y respira. La madre tierra ha criado a la humanidad. Ella nos ha hecho de la tierra y del agua. Por eso entendemos a la humanidad como tierra húmeda, tierra que camina. Tierra que habla, tierra que piensa, tierra que sienta. Nuestras plantas de los pies nos hacen crecer desde sus raíces hasta la copa de nuestras cabezas. No existimos separados de la madre tierra, somos parte de ella y no podíamos existir, existir fuera de la madre tierra, porque la biosfera tardó miles de años para generar un ambiente muy adecuado para la prolijidad de toda forma de vida que llamamos biodiversidad. Y por eso, la pérdida de esa biodiversidad es el problema central y por tanto, nuestra acción central debe ser detener el ecocidio. La madre tierra Pachamama nos da para beber su leche, que es el agua. Por eso debemos dejar que fluya libremente por los ríos, que son las venas del sistema vital de la vida en la biosfera. Detener o deteriorar ese flujo vital es poner en riesgo todo el sistema de vida del planeta en su conjunto. Por eso debemos comprender la gran importancia del agua en la crianza de la vida. Es tan importante preservar el agua cuando la regamos sobre las semillas, sea estas semillas de una planta, de un animal o de una criatura humana. Cuando es pequeña es una semilla para regar y criar, por ello estas criaturas se alimentan con el agua y así el agua fluye. Por tanto, dar agua es un acto sagrado, como sagrado es el agua, como leche de la madre tierra, y desperdiciarla es un crimen. Para nosotros todo está interconectado, nada está suelto o aislado. Lo que sucede en un rincón muy lejano de la madre tierra repercute en toda la inmensidad y en la realidad de cada uno de nosotros. Por tanto, todo acto insensato y violento contra la naturaleza en cualquier parte del mundo, repercute en el futuro común de todos. Y toda acción consciente que realicemos repercutirá en el futuro, tanto como el pasado, que está también interconectado. Por último, debo advertir que si no actuamos ahora y de manera contundente para reducir y revertir el calentamiento global, se agudizará y se acelerará la pérdida masiva de los nevados de nuestras montañas sagradas, lo cual representará para nosotros la señal del despertar de los volcanes. Estos, al perder su sistema de autorregulación térmica, reaccionarán en cadena, generando una sucesión de explosiones agresivas, oscureciendo el cielo y provocando una nueva era de hielo. Obligando a reducir la temperatura del mundo, se provocará una nueva masiva extinción. Pero al final, la vida de nuevo retornará como volverá a ser como antes. Jalaya, Por la vida, detengamos el lococidio. Soy Marcelo Saiduni y Salazar, Taruca Larama, desde el Collasuyo, Bolivia. Paso la palabra a Francisco Vera, de Colombia, fundador de Guardianes por la Vida y activista ambiental, miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Hola a todos, mi nombre es Francisco Vera Manzanares, tengo 12 años y soy activista climático y en defensa de la vida en Colombia. Es un gusto dirigirme a ustedes para enviar un mensaje eh, respecto al cuidado de la madre tierra al amor que le debemos expresar a la madre tierra. Eh, nuestra sociedad actual piensa, vivimos en una sociedad antropocentrista que piensa que el ser humano es superior a la tierra, que nosotros somos ajenos a ella prácticamente, pero en realidad no, nosotros pertenecemos a ese gran sistema conectado que hay en nuestro planeta básicamente. Por eso es que yo a partir de esa idea de que somos parte de la tierra y que no somos ajenos a ella, quiero llamarlos a que podamos incentivar eh, que el ecocidio sea considerado una ley. Una ley porque atenta contra la propia humanidad cuando dañamos el medio ambiente. Cuando le declaramos la guerra a la vida en el planeta, estamos atentando con nuestra propia existencia, ¿sí? Por eso es necesario que los gobiernos brinden las herramientas políticas para enfrentar los ecocidios que hay en todo el planeta, por ejemplo en el Amazonas o en otros lugares del mundo, en donde básicamente la vida en el planeta se ve amenazada. La propia vida de los seres humanos se ve amenazada. Así que, pues mi invitación en general es hacer las paces con la vida desde 1750, desde comienzos de la Revolución Industrial y en especial desde la Segunda Revolución Industrial, hemos emitido 1.5 billones de toneladas de CO2 a la atmósfera, básicamente. Lo cual es una situación absolutamente eh, preocupante, si se puede describir de esa manera, ¿no? Es prácticamente una guerra. Va a llegar tal punto en donde los refugiados climáticos no se van a poder re re distinguir, digamos, eh, de los refugiados políticos, así que hoy yo nos llamo a eso, a que dejemos de explotar la tierra, la vida, sino más bien la cuidemos, la valoremos, porque el verdadero desarrollo no son las cifras económicas, es el valor que le otorgamos a la vida, así que a partir de ese valor que le otorgamos a la vida, vamos a avanzar o no, eh, y pues nada, así que necesitamos eso, urgentemente que se incluya como quinto delito dentro del estatuto de Roma, el ecocidio, para que nuestra tierra, nuestra madre tierra y nuestra pacha mama para que a toda Latinoamérica se respete, como dirían desde la visión ancestral nuestros pueblos indígenas pues se respete la vida, se respete la tierra, muchas gracias y un muy fuerte abrazo, hasta luego Vamos por... ¿Preguntas? Podría eh, comentarles algo. Yo, yo soy boliviano, yo vivo unos años aquí en Suecia y es unas palabras de, de fuerza, de que sigan ustedes trabajando, pero es, hay una, un poco la contradicción con lo, lo que la compañera dijo. ¿no? Hablamos mucho de la descolonización, pero cuando estamos trabajando con esto de, de la del ECO-Site. Eco Aquí en Estocolmo, en Suecia, se nota lo mismo, ¿no? Como dijo ella, la compañera, de, la hermana dijo que es una palabra técnica, ¿no? Y se nota de esa manera. Y no se toma en cuenta los esfuerzos y el trabajo que se están haciendo en Latinoamérica, por ejemplo, de la construcción de los estados plurinacionales, para construir esto del buen vivir, del sumas causa y del suma etcétera. etc., ¿no? Eso no se lo toma en cuenta, sino que el ECOSAID es como que está yendo a suplantar, digamos, eso que, ese trabajo grande que se está haciendo en Latinoamérica. Y luego también, eh, eso es muy importante, yo creo. Hablamos mucho de descolonización, pero seguimos metidos en la colonización. Europa sigue colonizándonos con las ideas. La, la, la, la, el cuestionamiento que yo tengo, por ejemplo, aquí en Suecia, no estoy cuestionando al movimiento ecosaide sino que hay que tener más fuerzas para poder trabajar aquí, en esta sociedad que está tan capitalista, tan individualista, etcétera, que no, no, se hace muy poco. Mientras que el trabajo que se está haciendo bastante en Bolivia, en Ecuador, yo trabajo mucho con los compañeros de la CONAIE y, y ellos, por ejemplo, ahora están trabajando mucho para la toma del poder. No solamente es de crear una ley, sino tratar de tomar el poder para que los indígenas puedan influir. Eso es lo que se ha producido en Bolivia. Pero se critica, bueno, son gobiernos progresistas, etcétera Pero al final de cuentas se están promoviendo cambios estructurales. Compañero que va a hablar de Bolivia, por ejemplo, es, es cómo se está creando, por ejemplo, las universidades indígenas, cómo se está fomentando las autonomías indígenas, en Ecuador, por ejemplo, cómo se está fortaleciendo los territorios para practicar la justicia indígena, etc. Hay tantos ejemplos que, podemos, que ustedes podrían dar aquí en Suecia, ¿no? Pero a veces siento como que se sigue colonizando nuevamente, ¿no? Con, con ideas técnicas a lo que... Allá en Latinoamérica, en el área ya la tenemos desarrollada bastante fuerte, pero aquí en este viejo mundo no se lo toma en cuenta. Cuando hablo yo de Estado plurinacional aquí en Suecia, no entienden, piensan de que es una es, es una desgregación como en la antigua Yugoslavia va a pasar. No se entiende que el Estado plurinacional es un camino para esto del Ecosaíde, para llegar a eso del Suma causa y del Suma jamaña. ¿Qué es eso? Y no vamos a construir un camino perfecto, sino que el camino es de subidas y bajadas, pero se está construyendo. Lo mismo en Guatemala, por ejemplo, con los mayas, que igual están trabajando para el Estado Plurinacional también allá. ¿no? Entonces, yo solamente quería decirles, es un poco de la vivencia que, que tengo aquí en Estocolmo, que ustedes están poco tiempo y no se entiende muy bien, porque a veces vemos, bueno, los que, digamos, fomentan este tipo de actividades, pensamos que aquí todo es perfecto. Pero en la práctica no es así. Seguimos dependiendo de este mundo capitalista. Aquí puede haber medioambientalismo, eh, ecologismo, pero dentro de este mundo capitalista. No se cuestiona en el fondo este mundo capitalista, consumista. No se cuestiona para nada. Se quiere seguir haciendo funcionar esto bajo este mismo casco viejo y no vamos a poder lograr. ¿no? con las cortes internacionales, etc. O sea, es un poco en, ese, en esa medida, es un, mi preocupación eh, que tengo, eh, un poco la desesperación, digamos, de poder, ¿qué se puede hacer aquí? ¿No? ¿Qué se puede hacer aquí, aquí en Europa, por ejemplo, para cambiar? Porque es un poder económico tremendo que influye, pues, con un poco de dinero, un poco influye a los países de donde venimos nosotros. Y se sigue practicando y desarrollando este aspecto colonial que que el mundo siempre ha tenido. Eso nada más que quería decirles muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, no sé si alguien quiere comentar. Sí, quizás respondiendo a, al, al, o comentar a tu comentario. Eh, es sumamente importante que nosotros de nuestros territorios también eh, logremos ordenarnos un poco eh, es muy difícil cuando hay tanta lucha cuando hay mucho sufrimiento cuando hay mucho compañero cayendo dentro de la lucha constante y sonante que hay en los bosques en, en el Amazonas la protección de los mares eh, entonces yo creo que habemos quienes queremos unirnos para poder, quizás como usted dice educar a estos territorios del norte, de los países más económicamente influyentes, de los países que generan el extractivismo, que van a nuestros territorios a destruirlo. Nosotros tenemos que gritar fuerte y claro, no más. Y no solo, solo con el ecocidio, sino también eh, ordenarnos en, en, en, en la lucha, ¿no? En, en el grito fuerte y claro de que nosotros somos independientes, eh, no tanto de, de colonización, pero que tenemos los conceptos claros, que no necesitamos que nos vengan a educar o que nos vengan a decir qué hacer, porque nosotros creo que lo tenemos bastante, bastante claro. Eh, es difícil porque se nos impone mucho, mucho poder económico, en otros países más que otros, en Chile, la cuna del eh, neoliberalismo, eh, obviamente está muy cegado también, eh, cegado al, al, a solo el progreso. Eh, y creo que el despertar de Chile también es un ejemplo de que quizás, aunque cueste y que demore, eh, dentro de, esa, de, esa, de la modernidad de, de la economía actual, se pueden hacer cambios profundos. Obviamente que nosotros en Chile no tenemos el, el, el, como decir, la profundidad de los pueblos originarios como lo hay en Bolivia, Ecuador, Brasil. Y eso también se ciega también la lucha. Pero como decía al principio, tenemos que escuchar a nuestros pueblos originarios. Creo que de ahí venimos y de ahí vamos. Y va a ser una escuela también para el continente europeo. Eso. Sí. Eh, a mí me gustaría destacar que... Debemos entender que cada país, cada región, cada continente, tiene su propia cultura, sus propias realidades, sus propios problemas. Entonces, nosotros debemos apoyar en esa causa, en ese trabajo, en la búsqueda de ese ideal de poder vivir en armonía con el todo, con el cosmos, con la naturaleza, como le queramos llamar. Vivir en armonía es tener patrones de vida sostenibles que seamos respetuosos con todas las especies y con todo lo que nos rodea. Y hago énfasis en esto porque debemos respetar las otras culturas, sus realidades, sus luchas, sus causas, su, su historia. Nosotros tenemos la nuestra, pero ellos tienen sus propios procesos. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando se impulsan estas causas globales con querer imponernos o llegar nosotros a caer en el error de quienes han colonizado y querer imponer nuestras ideas. Tenemos que entender que independientemente de la diversidad de ideas que hayan, si la meta es la misma, si el horizonte es el respeto a la naturaleza, a la madre tierra, a la pachamama, entonces trabajemos en equipo, sigamos apoyándonos y que ese sea el norte, el respeto de nuestra madre tierra que al final es nuestro hogar común. Muchísimas gracias. Eh, ¿Alguien tiene más alguna pregunta? Creo que, creo que de momento no. Eh, les agradezco a todas y todos que estuvieron con nosotros eh, para esta sesión y muchísimas gracias. gracias.